Bueno, pues, mucho sí, cierto. Y de sí, de, sí, Bueno. ¿Qué pero... de que la Ría del burgo sea una de las más contaminadas de Europa? Pues que la debían de dragar, de ¿no? sí, Si... Si tuviesen que hablar con el alcalde, ¿qué le dirían? Pues yo hablé con el alcalde de lugares, que estar así. <risa> y dije eh, Y... bueno, ¿son de aquí? Sí, la de aquí. Bueno, eh, ¿Tiene alguna historia o algún recuerdo de la ría de antiguo México? Bueno, sí, mira, este es chaval, se bañaba allí en la punta aquella, y ahora, pues vale, los Me gustaría que volviese a ser como antes, sí. y que por lo menos el proyecto de la playa, volvi... o sea, se, se solucionase. Sí, sí, claro, esto pues, debe de estar en condiciones, no están otras rías.